Dos, uno, abrimos. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy en este nuevo webinar que llamamos Guía Básica para Aprovechar el IGF 2022, donde esperamos acercarles información útil en torno a este Foro de Gobernanza de Internet Global, muy próximo a celebrarse la semana que viene del 28 de noviembre al 2 de diciembre en Addis Abeba, Etiopía. Bueno, antes de comenzar les voy a contar rápidamente que este webinar cuenta con interpretación y transcripción en tres idiomas, en español, en inglés y portugués, que quedará grabado y que, eh, bueno, a medida que se vayan sumando los participantes y quienes ya están, van a tener la posibilidad de dejar sus consultas y, bueno, y comentarios en el espacio del Q&A, y al final de la sesión intentaremos acercarles a los panelistas eh, sus preguntas. Entonces, para dar inicio, como les comentaba, estamos muy cerca a la fecha de la celebración de este Foro de Gobernanza Internet Global. Entonces, pensamos en esta instancia de encuentro con ustedes, eh, con el objetivo de conversar sobre las principales características que tendrá este, este encuentro, acercarles a ustedes, sobre todo, ideas, consejos... Más que nada, información útil para que cada uno pueda aprovechar al máximo de este evento, ya sea que estén viajando en estos días para participar de forma presencial o de forma virtual, porque bueno como sabrán, eh, el IGF tiene un formato híbrido. Quienes vamos a integrar esta conversación del día de hoy eh, somos los miembros eh, MAC de la región de Latinoamérica y el Caribe, y bueno, ¿Qué es el MAG? Es el Grupo Asesor Multisectorial del, eh, del IGF, establecido por el Secretario General de las Naciones Unidas. Y bueno, si bien está integrado por personas de todo el mundo, este webinar en particular pretende tener un foco regional. Eh, y para ello voy a presentar a quienes me acompañan hoy, no estoy sola, que bueno, como les decía, es eh, mi equipo de colegas del MAG para nuestra región. Muy rápidamente antes me voy a presentar, mi nombre es Paula Tei, soy coordinadora de relacionamiento multisectorial en LACNIC, miembro del grupo MAC en mi primer año, y bueno, trabajo en torno a temas de gobernanza de internet y sus espacios desde LACNIC, llevando adelante, entre otras cosas, el programa Líderes eh, 2.0 de LACNIC, que es un programa que apoya investigaciones sobre temas de gobernanza de internet en nuestra región. Me acompañan entonces Karina Virarda, ella es de Argentina, es investigadora y consultora en ciberseguridad, con más de 25 años de experiencia en la industria, ha trabajado en tecnologías de la información, en telecomunicaciones, redes, y luego en el área de seguridad de la información y ciberseguridad, en centros de ciberseguridad gubernamental y empresas privadas. Hola Cari buenas tardes y bienvenida. Hola, También, hola a todos, ¿cómo están? Gracias. Gracias. También nos acompaña Amado Espinosa, que él es de México, es un informático médico dedicado a la investigación, desarrollo e implementación de sistemas de TI y sus aplicaciones para mejorar la calidad y el desempeño de las organizaciones proveedoras de salud en América Latina. Con su extensa experiencia como presidente de la Cumbre Mundial de Políticas Públicas en 2011 y el WCIT 2014 de WITSA, se unió al IGF y conferencias WISI. Bienvenido y, y, y hola, Amado. Un gusto tenerte aquí. Hola, muchas gracias. Muy sí, amable. Es un gusto compartir esta este experiencia con ustedes. Igualmente, Amado. Sigo presentando a mis colegas, Bruna Martins dos Santos, ella es brasilera, es una activista por los derechos digitales, es miembro de la coalición de ONG brasileña denominada Coalizão Direitos na Regi, perdón por mi portugués, Bruna, y actúa como consultora independiente sobre gobernanza global de internet, responsabilidad de intermediarios, protección de datos y derechos digitales. Bruna es bueno, súper activa en, en todo lo que es los temas de gobernanza de Internet y ella ha contribuido activamente a la construcción de la legislación de Internet relevante en Brasil, entre muchos otros temas. Hola, Bruna, y bienvenida. Paula, Hola, Paula, muchas gracias por la invitación. Hola, Bruna, muchas gracias. Roberto Zambrana, un amigo de la casa, conocido por todos seguramente. Él es de Bolivia, es ingeniero con maestría en telecomunicaciones y actualmente candidato a doctorado. Lleva más de 20 años trabajando en el campo de las telecomunicaciones, sistemas de información e Internet. Durante los últimos 10 años ha estado a cargo del sector TIC en el gobierno local de la ciudad de La Paz. Es docente en varias universidades, eh, en programas de grado y posgrado relacionado con telecomunicaciones con redes informáticas e inalámbricas y seguridad y gestión de redes. Él es coordinador del IGF de Bolivia y también es coordinador de la iniciativa regional nacional de Bolivia NRI. Bienvenido, querido Roberto. Gracias, querida Paula. Siempre un gusto estar con todos ustedes, amigos muy queridos, así que listos para la sesión de hoy. Buenísimo, gracias, Roberto. Y... También tenemos y me acompaña hoy Alan Ramírez, que él es de Perú, es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor en políticas de telecomunicaciones y profesor de ética e ingeniería de las telecomunicaciones en Pontífica Universidad Católica del Perú. Alan se desempeña como especialista en políticas públicas en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú. Su experiencia profesional en los ámbitos público, académico y consultivo se vincula con el desarrollo de políticas, estrategias e intervenciones públicas en telecomunicaciones, planes de banda ancha, ética y responsabilidad social, política y gestión pública, eh, perspectiva tecnológica, desarrollo sostenible y conectividad rural, entre otros. Muchísimas gracias, Alan, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Bueno, como verán... Eh... Nos acompaña un grupo de, de colegas y amigos de lujo que, que bueno, buscamos tener una conversación amena en estos eh, 60 o 80 minutos. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla la, la conversación. Entonces, para adentrarnos ya en el tema, eh, creo que tenemos que empezar como por una pregunta bien básica, ya que, bueno, quienes estamos aquí... Eh, muchos sabemos quizá qué es exactamente el IGF, pero, pero otros no, y la idea de, de este encuentro es acercarles la información desde lo más básico a lo más eh, complejo, si se quiere. Entonces, bueno, ¿qué es el IGF? No? Eh, algo muy básico, pero necesario, es el Foro de Gobernanza de Internet Global. Este foro surge de un mandato en 2005, en el marco de la Agenda de Túnez, para la Sociedad de la Información. Eh, donde se le pide al Secretario General de la ONU que convoque para el 2016 una reunión del de nuevo Foro de Gobernanza de Internet. Y de allí surge, ¿verdad? Creo yo que para entender la, la riqueza de estas discusiones a nivel global es importante mencionar que existen discusiones en torno a estos temas, tanto a nivel local, o sea, de cada país, como también a nivel eh, regional, que, bueno, que en nuestra región lo conocemos como el LACIGF. A estos espacios eh, los, de, los denominamos tanto locales como regionales, los denominamos y los conocemos como NRIs, que en sus siglas en inglés son National and Regional Initiatives, Iniciativas Regionales y Nacionales. Y bueno, en nuestra región existen distintos niveles de maduración en torno a estos encuentros, pero cada vez son más los países que lo llevan a cabo, de hecho, bueno, en este último trimestre del año, muchos países de nuestra región están muy activos en, en sus discusiones locales de, de foro de gobernanza de Internet, eso es muy valioso. Y bueno, eh, el objetivo es discutir sobre temas de impacto de gobernanza desde una mirada local, eh, se busca generar una conversación con los distintos actores y eh, de alguna forma esas conversaciones que se dan a nivel local, y regional se basan en lo que es la agenda global, o sea, en lo que estos son como, digamos, preparativos eh, para las discusiones que vamos a tener la semana que viene en, en Etiopía. Con esto lo que quiero decir es que todas las comunidades compartimos las mismas preocupaciones, tenemos discusiones muy, muy similares y esas discusiones también las vamos a ver eh, reflejadas bueno, en este encuentro global de la semana que viene. Por último, para no aburrirlos tanto yo y ya darle paso a, a mis colegas, eh, para cerrar un poquito la idea eh, inicial de, de, de, de qué busca el IGF global, eh, busca reunir personas de diversos sectores, lo que conocemos como bueno, las múltiples partes interesadas o multi-stakeholder, eh, y bueno, busca debate, busca compartir buenas prácticas, Busca facilitar un entendimiento común de cómo sacar un, un mayor provecho, digamos, a las oportunidades que, que Internet nos brinda. Y si bien en estos espacios no hay negociación, no, no, no salimos con nada firmado, el, el IGF Global brinda información e inspira a quienes tienen poder, eh, de alguna forma, para formular políticas públicas, tanto desde, desde el sector público, privado y bueno, y todo el resto... De los sectores. Entonces, de la mano de, la mano de, de esta introducción muy básica, eh, voy a invitar a, a Roberto a que nos cuente un aspecto central de este IGF 2022, que va de la mano con lo que es el lema principal que tiene este año este encuentro. El lema es: Una Internet resiliente para un futuro compartido, sostenible y común. Y se centrará en temáticas que surgen del Pacto Digital Global, o conocido en sus siglas en inglés, como el Global Digital Compact. Entonces, Roberto, desde, desde tu experiencia, si podemos eh, iniciar, digamos, la, sus intervenciones eh, contándonos, digamos, en qué consiste esto. Claro que sí, querida Paola. Otra vez muy buenas tardes y bienvenidos a quienes se han unido a esta llamada. Eh, bueno, esto arranca y vale la pena. Good afternoon, everyone. And let me tell you about the background when this started. What in el mandato. And you mentioned already. And there was a world summit in 2005. Evidently, this has enabled to continue with this dialogue that began días en esta nueva back edición. in 2006 and contributes to this new edition in Addis Ababa. One of the other important things, in addition to the role played by the United Nations Secretary General of the time, and this occasion and over the past years, the main role of the new Secretary General, Antonio Guterres, has been most important to give yet further drive to this process of dialogue beyond the evaluations that have taken place Everyone has witnessed the opening of new discussion spaces for dialogue and for debate. And we can say, because this is a general evaluation, this has left behind the governance Forum. So this initiative that begins with this call made for this high-level panel of 2018 that finally produced a report in 2019 from this high-level panel, and This refers to several important aspects. One is that nobody should be left behind. So the General Secretariat has an agenda so that we take one step forward every year in this space, not only a space for dialogue, but also to generate input and take actions to really land the needs that were identified in that report so a roadmap was submitted in 2020 once again there are eight recommendations the first recommendation has to do with having global connectivity by 2030 among other topics of interest and the last one has to do with digital cooperation worldwide sometime later or year later the common agenda was submitted, yet one further step promoted by the General Secretariat, which refers to what you mentioned initially, this Global Digital Pact, which had been planned for discussion and finally uh, to reach an agreement in 2023, in the month of September. But this was extended one further year we understand to provide yet further input to this dialogue which is important not only for our region but also for the rest of the world it is expected that many of the aspects that have been mentioned these are not the final topics to be included in this document but further input will be received so that it is also included in this world summit Of the future, which is a name for this space that has been planned for 2024. And the main goal will include this global pact, this global digital pact. And some aspects have already been suggested by the Secretariat. For example, reaching connectivity, universal connectivity, avoiding fragmentation. This is something that st has started to emerge the political reality related to the internet is not recent we have interesting examples in different parts of the world but there are other that are more recent which might affect the way and the nature in which the internet has taken place through its process of development and consolidation and this might change the reality in the future so this is another aspect that has been prioritized in addition to others that have a latent relevance had had in the recent years, for example, data governance, which also has to do with an aspiration responsabilidad que significa que se administren los datos de todos los ciudadanos entonces ese es otro aspecto importante y otro que comento mis compañeros van a comentar algunos otros adicionalmente pero también está presente como recomendación o sugerencia temática el que se trabaje con la desinformación discursos de odio etcétera aspectos que también están tocados entonces el foro de gobernanza eh, bueno quienes formamos parte de este grupo de multisectorial o de múltiples partes interesadas Hemos ido discutiendo primero los insumos del año 2020, de los resultados del año 2021 en la oportunidad que se hizo en Polonia por primera vez el formato híbrido y para esta oportunidad con todos estos insumos, las llamadas que se han hecho, eh, se han ido discutiendo cuáles deberían ser los temas prioritarios y por supuesto también ha habido la posibilidad de de alguna manera emparejarlos con aquellos establecidos o priorizados por parte de la Secretaría General, han quedado muy bien porque en la mayoría de los casos hemos llegado a, a un consenso para establecer este marco temático y a partir del marco temático, como sabemos, cada año las personas que y grupos, en realidad hay comunidades que quieren plantear alguna sesión en el marco del, del, del proceso de gobernanza alineados a alguno de estos temas, pues se han ido presentando. Entonces, creo que ese es un pantallazo rápido inicial de lo que significa este rol, como digo, de la Secretaría General de las Naciones Unidas, los avances que se están dando y que creemos hacia adelante permita consolidar este diálogo y ojalá eh, continuar incluyendo a más gente en el debate, sobre todo... Eh, lograr que se generen influencias positivas en las decisiones políticas. Este espacio, como lo fue el 2003 y el 2005, de tener una cubre mundial, este espacio que se planifica para el 2024, esperemos que sea una oportunidad, en definitiva, permita renovar estos compromisos que se requieren urgentemente para resolver muchos de los temas que hacen al desarrollo de Internet. Hasta aquí me quedo, querida Paula, para no tomar demasiado tiempo. Perfecto, Roberto. Sí, muchísimas gracias. Sin duda, en base a lo, que, a lo que decís, tenemos muchos aspectos por atender desde los últimos años y en adelante más aún. Y bueno, para anexarlo un poquito y, y, y seguir el curso de, de nuestra conversación de hoy, creo que el MAG juega un rol importante en la articulación entre lo que es la, la comunidad global y las discusiones que después llevamos a cabo eh, bueno, la, la semana de, del evento. Entonces, para continuar esta línea, eh, eh, quiero invitar a, a mis colegas a que nos cuenten brevemente, también para que bueno, quienes nos acompañan hoy entiendan un poco nuestro trabajo y nuestro rol, de cómo está compuesto el MAG, cuáles son las tareas que desarrollamos nosotros bueno, previamente a eh, lo que va a ser el encuentro de la semana que viene, eh, y quizá cómo es la experiencia de integrar el MAG, pero si eso si quieren eso eh, los interrumpo en un ratito. No sé si Alan, Karina, Bruna, quien quiere eh, empezar comentando un poquito de nuestra labor desde, desde el MAG hacia el IGF global. Eh, si quieren co comienzo y después... Eh... Bueno, el MAC está compuesto aproximadamente por 50 miembros, este, donde está el 40% es del, de, aproximadamente por gobierno, después sector privado, medios de comunicación, sociedad civil y comunidad técnica. Eh, se creó en el 2006 y por el secretario general de las Naciones Unidas, bien como comentó antes Roberto. Y so somos el grupo asesor de múltiples partes interesadas. No sé si alguno quiere seguir y yo pues sigo. Eh, ahí eh, nada más empatizar, Karina, que efectivamente el concepto de, de participación multisectorial en realidad es una invitación que nos hace la, la, la Organización de las Naciones Unidas para que efectivamente... Y todos los distintos sectores de la sociedad podamos vernos involucrados en este trascendental movimiento que es eh, no solamente la gobernanza de internet sino en sí mismo la dinámica que internet está tomando en nuestras vidas entonces eh, como mencionaba eh, Roberto pues el apoyo del secretario ha, ha sido no solamente en el discurso, en los documentos sino que Luis el personalmente asistió a la inauguración del, del evento en Alemania, eh, ha estado muy eh, bien informado con su enviado especial para eh, que, que le esté eh, acercando toda la información, y, y me parece que esta posibilidad de que el sector público y el sector privado dialoguen, pero también la sociedad tenga, esté incluida dentro de este diálogo y bueno, por supuesto, la academia es, es algo trascendental que nos debe permitir pues, llevar toda esta dinámica de Internet hacia un buen rumbo Gracias. Bruna, adelante. Gracias, Paula. Eh, una... Gracias, Paula. Relación... Solamente para decir que en relación a las funciones del MAC, es eh, eh, bueno... Eh, destacar que es un comité multisectorial un sectorial que trabaja con un, también es un comité de programa de hecho tiene ese rol de destaque, de coordinación entre otras partes interesadas entre los sector, sectores eh, está formado eh, por 55 personas como dijo Karina pero dentro de eso como Karina dijo pero tenemos no solo los OSC y IGF pero anteriores y, los futuros y también tenemos algunas, algunas representantes de Brasil, de Suiza, todos los que ya pasaron por el IGF y también los dos más cercanos. Tuvimos no solo Etiopía, como también el, el, el IG, próximo del próximo IGF. El Mag entonces es una, un grupo que tiene una visión más global sobre el programa del IGF o lo, lo que puede ser. Y ocupamos una parte de nuestro trabajo, de las reuniones, para mirar el programa, para ver cuáles son las eh, implicaciones, cuáles son los temas más importantes, qué es lo que debemos llevar a la comunidad y a la Internet en general. Agregar nada más que esos, esos puntos prácticos sobre el trabajo del grupo y cosas del tipo. Perfecto, Estaba viendo que Alan eh, se nos cayó justito que... Creo que él quería también intervenir, pero seguimos un poquito, un poquito adelante. Bueno, creo que, que con lo que comentaron, eh, alcanzan como para tener al menos una visión de cuál es eh, un poco la función de, de este grupo MAG y qué es lo que, lo que impulsamos y, y bueno algunas de nuestras responsabilidades. En verdad, cada uno de, bueno, de nosotros integra un sector... Eh, pero a la vez somos representantes eh, individuales eh, en el MAG y nos relacionamos con, con, con otros sectores. Entonces, bueno, les quiero preguntar desde su, desde su visión, ¿qué importancia tiene este, este IGF para, para los sectores en general? Si quieren detenerse en su ámbito de trabajo y sobre todo, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer desde cada sector...? para aprovechar al máximo este foro de gobernanza internet global? Se lo pregunto a todos para que bueno, intervengan a medida que quieran. Y ahí veo que volvió Alan. Sí, sí, tal vez pueda comenzar, Paula. Sí, como Gracias. No. Eh, he tenido un problema de conexión, como suele pasar en estos, en estos mm. casos. Eh, bueno, sobre la pregunta. Yo creo que esta discusión que se da en el ámbito global, pero al mismo tiempo tiene una verticalidad en el tratamiento de distintos temas de interés por región, por grupos interesados, eh, digamos con una perspectiva de desarrollo y de género, eh, entonces de alguna forma eh, es bastante conveniente para los decisores de políticas en cuanto se plantean discusiones y se ponen en agenda pública diversos temas de interés. Entonces, claramente la evidencia que se puede desarrollar con base en estas discusiones pues, puede servir para sostener diversas políticas o diversas intervenciones en el sector público, con apoyo al sector privado y con este enfoque de multi-stakeholderism o múltiples partes interesadas que permite precisamente contar con diversas opiniones, eh, Reconociendo posiciones, esfuerzos desde los eh, diversos actores que pueden participar en, en problemas complejos, como, la, como es la misma gobernanza de Internet, pero todo lo que puede derivar a partir del uso, del acceso y de la falta, por ejemplo, de, de, de acceso en, en Internet también. Lo dejo ahí, gracias. Tal vez pudiera continuar, Paula, y decir que, bueno, en mi caso, estoy como representante del sector privado para Latinoamérica, con la experiencia que a través de, de las asociaciones mexicanas como Amiti y Carnieti, que están ligadas a, a la asociación latinoamericana de la industria de TI, Aleti, de la, la cual también participativamente como brazo regional en Huitza, la World IT Services Alliance, um, es, es que eh, el sector privado tiene una voz y, y efectivamente me parece que esta oportunidad de participar en el IGF 2022 nos debe hacer sentir que, como empresarios, como responsables de la industria, como responsables de aprender de estos grandes corporativos de, de la alta tecnología, eh, necesitamos ser parte de esa toma de decisión que en estos foros se lleva a cabo, por lo menos de ese consenso, en donde efectivamente la, el futuro de cómo. Eh, de, de, cómo lograr que la tecnología tenga un impacto social, tenga un equilibrio entre la, los resultados económicos y el, el real <risas> producto que para el, el usuario final va a tener, eh, es que eh, podemos aquí aprovechar esta oportunidad para discutirlo. No solamente a través de los talleres, no solamente a través de las conferencias, sino también... De, de viva voz tratando de participar en los grupos que, que se van a, a organizar de manera virtual o físicamente, en donde, repito, como empresarios, eh, vamos a tener la oportunidad de encontrarnos con nuestros, nuestras contrapartes de nuestras regiones y compartir pues, cuáles son las inquietudes respecto al comercio internacional de las tecnologías, de qué manera eh, podemos lograr que las economías de escalación una realidad, cómo es que los aspectos éticos y legales van a tener lugar, etcétera, etcétera. Entonces, sí, una invitación a todos los miembros del sector privado a sentirse parte de este evento y ser, eh, pues, protagonistas de estos consensos que se van a tomar. Gracias. Gracias, Amado y Alan. Bueno, ahí vimos desde, desde el sector gobierno, desde el sector privado, no sé, Bruna, Karina, Roberto, si quieren comentar desde sus sectores cómo ven que, que se puede aprovechar el IGF. ¿Puedo empezar a responder? Creo que para la sociedad civil, yo represento a la sociedad civil en el MAC. Y IGF entonces, es un gran uno de los grandes eventos del año, un espacio de encuentro, de intercambios, de presentación de proyectos y productos, e, e, además informes que la sociedad civil produjo durante el año. Entonces, el espacio IGF es un lugar de convergencia muy importante para todos. No solamente como el lugar donde nos encontramos y podemos estar juntos y lanzar cosas y tener charlas interesantes, pero también un espacio porque por ser multisectorial nos permite tener contactos con los formuladores de políticas, con, con, con colegas de otros sectores, tan importantes como la sociedad civil. Entonces, mirando el IGF y IGF en los últimos años, eh, la sociedad civil es el grupo que más eh, participa del IGF, pero vemos también la evolución que tiene durante los años y cuáles son los grupos que siguen estando allí lo pondría así, no solo es una gran conclusión del año en términos de proyectos y productos, pero también nos permite una, un intercambio interesante en el mismo nivel de igualdad con las otras partes interesadas. Sí, Cari, adelante. Eh, bueno, yo represento a la sociedad civil de, de Latinoamérica, y la verdad que también esto es una llamada para que todos los que somos parte de la sociedad civil, si bien yo soy comunidad técnica, pero como Mac member represento a la sociedad civil. Porque me parece que en Internet está la nueva dinámica social. Todo hacemos por medio de Internet. Entonces, así como es bueno que participe el gobierno, la academia, todas las partes interesadas, es bueno que la sociedad, el ciudadano a pie, de acá, de allá, todos eh, participemos en este tipo de debates, en este tipo de discusiones para poder dar nuestra visión y nuestro parecer. Desde nuestro punto de vista, ¿sí? porque las distintas visiones es lo que hace un abanico multicolor y eso es lo que busca el IGEF. Totalmente, sí, esto que decías último y que bueno, que, que remar remarcaban todos, ¿no? Todos los sectores tienen un rol muy importante que cumplir en estas discusiones. Eh, bueno, desde, desde la comunidad técnica. Eh, creo que tenemos algún desafío desde el punto de vista de los temas ¿no? que se incluyen en las agendas, que la mayoría de los temas sabemos que no son meramente técnicos, eh, por lo que bueno, identifico también, para, para sumar desde el sector de la comunidad técnica, un desafío en acercar digamos, esos temas eh, o propuestas de, de sesiones para ayudar digamos, a, a, a temas que, que terminan no siendo tan técnicos como como lo es el entendimiento de Internet, su funcionamiento, los factores digamos que, que han dado eh, eh, el éxito a que, a que Internet sea una herramienta eh, habilitadora de desarrollo y de innovación. Y como para sumar eh, un poco desde la comunidad técnica eh, una visión, pero es, es tal cual como, como han dicho, ¿no? Todos todos tenemos muchísimo para aportar. Para seguir nuestra discusión y quizá adentrarnos un poquito en la estructura de lo que va a ser este IGF Global la semana eh, que viene, Bueno, eh, va a ser su, su edición número 17, ya les, les decíamos eh, que, bueno, que va a ser en, en Etiopía la semana que viene, que tiene un lema eh, elegido, eh, eh, bueno, por, por la comunidad definido en eh, nuestro trabajo previo por el MAG, eh, que es una Internet resiliente para un futuro común, sostenible y compartido. Y eh, bueno, este IGF se va a desarrollar en torno a cinco temas. Cinco temas que, como decíamos eh, antes, están alineados con el Pacto Digital Global eh, previsto por la ONU. Y los voy a nombrar muy brevemente esos cinco ejes, temas que van a liderar digamos, las discusiones eh, del IGF, que son conectando a todas las personas y salvaguardando los derechos humanos. Otro tema es evitar la fragmentación de Internet, regulación de los datos y protección de la privacidad, el cuarto es eh, habilitar, bueno, en, en español a veces el, la traducción queda rara, pero es eh, habilitador de la seguridad, protección y rendición de, de cuentas. Y abordar las tecnologías eh, avanzadas, incluida la inteligencia artificial, como quinto tema. Entonces, bueno, para, para seguir nuestra charla, eh, le quiero preguntar a, a Bruna cómo fue el proceso, digamos, para llegar a estos ejes que van a guiar el, eh, el IGF. Eh, ¿Cómo fue digamos, este, este proceso de consulta pública a la, a, a la comunidad global y el posterior trabajo que hicimos en el mar para ordenar digamos, todos esos insumos y llegar al producto final, a, a los temas finales eh, que, bueno, que los conocemos y que los nombré recién? Bruna. Gracias, Paula. Que... Gracias, Paula. Creo que debemos empezar dando, desca destacar esta consulta pública. Hoy tendemos a trabajar mediante insumos eh, que vienen de la comunidad global. Entonces, nada de lo que manejamos aquí son cosas que han sido demandadas, que de, ha de hecho, eh, mucho menos del que trabajamos con insumos que recogemos por medio de las distintas discusiones abiertas, de los procesos de consulta pública que tenemos al principio del proceso anual de creación de la organización del IGF. Entonces hacemos una, un primer llamado público para para recoger los temas, que es lo que llamamos de overall change. Eh, y a partir de los insumos que recibimos de la sociedad este año, decidimos que los principales temas del IGF tendrían que tener una especie de convergencia o coordinación con los temas que deberían estar eh, coordinados también eh, de manera eh, más en, en las conversaciones. Entendimos que era importante que tuviéramos esos dos procesos conectados porque hoy en día esto que nos trajo al debate también nos llevó a discutir temas en relación al proceso del IGF, eh, cuanto al... al panel digital y la discusión de que deberíamos traer más insumos o transformar al IGF en un espacio para tomar decisiones, mucho más que los espacios de que no fuera solo ese intercambio. Las primeras reuniones del año entendimos que teníamos que tener una convergencia entre esos dos espacios y era básicamente lo que nos llevaba a esos cinco temas que acabas de, de, de listar. Entonces lo resumiría así. En cuanto a la organización, los debates y todo lo demás, es, hay que señalar que en relación al programa del jefe, no solo son temas que orientaron los llamados para, para talleres, todos fueron propuestas de la comunidad, sino que también son los cinco temas que serán las, los temas de las principales sesiones del programa. Entonces, esos son puntos clave que se replican, pero mucho más para entender que no solo se van a discutir, se discuten por la sociedad, pero también son temas más transversales, por decirlo de alguna forma, y que pasan por distintas modalidades del programa de IGF. Está tu micrófono apagado. Tenía, tenía que pasar, ¿verdad? No, no, eh, gracias Roberto. Eh, sí, totalmente Bruna, y también yo quería comentar el, el aspecto híbrido, ¿no? Eh, que se extiende no solo a los participantes, sino a los organizadores de las sesiones, a los moderadores, a los oradores, relatores, o sea, muchos van a estar eh, de forma presencial o virtual. Entonces, no sé quién quiere, quién quiere comentar un poquito más a fondo cómo hemos manejado desde, desde el MAC estos aspectos relacionados a, al formato híbrido, los desafíos, eh, bueno, frente a esto, y, y, y si se quiere algún consejo de, frente a la participación en esta modalidad. No sé si quiere seguir Bruna o, o cualquiera de ustedes eh, quiere comentar al respecto. Sí, adelante Roberto. Bueno, en realidad es bueno mencionar que el 2020, eh, que fue la primera experiencia totalmente en línea, por supuesto, fue un desafío terrible para, para los organizadores, para los asistentes, era un mundo nuevo, donde todos teníamos que empatizarnos con la situación y organizarnos en esa medida para lograr mayor participación, o por lo menos la misma que se tenía hasta años previos. Y fue un año interesante porque subieron eh, las cifras de manera... Eh, eh, bastante eh, como lo podría ver? y bueno, interesante igual en términos de que realmente no evitó que la gente que usualmente participaba lo hiciera en esa oportunidad pero el siguiente año, el 2021 ya se planteó un desafío mayor porque todo lo que se había ganado con el proceso en línea en términos de participación se pretendía que fuera similar ya en, en la posibilidad de tener un espacio presencial. Entonces el gran mandato fue, bueno, en este formato nuevo híbrido realmente la sensación tiene que ser exactamente igual para quienes participan en, en el sitio y quienes lo hacen en línea. Y una cosa es decirlo, pero otra cosa es lograr que eso se haga realidad. Entonces, por supuesto que hubieron muchos problemas, muchas fallas que se trataron de, de ir resolviendo en el camino, pero no se perdió ese espíritu. Realmente la gente comenzó a participar igual, eh, eh, tanto en las en, desde sus espacios remotos como en el, en el lugar. Y bueno, ahora que lo planteas como qué es lo que va a pasar, creo que como tú sabes y los demás compañeros saben, en las reuniones ha habido mucho énfasis en, en este tratamiento, incluso mucha, mucho diálogo también con los organizadores de las sesiones justamente para que puedan tomarse todas las medidas necesarias para que las sesiones salgan bien, para que se logre este intercambio entre quienes están presentes, quienes no lo están en físico y no se pierda de ninguna manera la calidad del diálogo, que es lo, lo más importante. Eso quería comentar respecto a esta, a esta pregunta que quería hacer ahora. Yo agregaría, eh, Roberto, para todos los que nos hacen favor de acompañarnos, que eh, pues, la, las Naciones Unidas, al final del día, es un, es un organismo político. O sea, surge como el organismo responsable de proteger los derechos humanos después de los acontecimientos de la, de la Segunda Guerra Mundial. Y, y por supuesto que tiene un peso muy fuerte el rol de los gobiernos en las tomas de decisiones en el Consejo de Seguridad que es el, el más alto eh, organismo dentro de, dentro de la, la Secretaría que para tomar decisiones, pero, pero el hecho de que en este momento eh, se abra eh, no solamente para la participación física de también para la participación remota, me parece que es un hito muy importante que necesitamos. Al final del día, como decía, por ser un organismo político, bueno, por los grupos eh, regionales eh, de, de Asia, de Asia del Este, de, de, de, de, de los, los grupos de África, los grupos europeos, eh, mismo Norteamérica, bueno, pues tienen como que sus propias directrices de cómo interpretan que esta este manejo del Internet debiera de ser, y, y esta oportunidad, así como nos la describe eh, de Sencilla Roberto, en realidad es, es algo impresionantemente complejo, porque al final del día, vuelvo a insistir, la ONU es la que marca las directrices de seguridad, de inclusión, de verificación, de seguimiento, de lo que cualquiera de los eventos relacionados a alguna de sus organizaciones eh, tiene como implicación. Entonces, el hecho de que tengamos la oportunidad de poder participar en un evento de esta naturaleza de manera remota es enormemente importante, aunque sea solamente para entender de qué quién está diciendo qué, por dónde van, qué tendencias hay... ¿Qué medidas debo de tomar con una ayuda esto para mi toma de decisiones en lo local, etcétera? ¿Cómo ayudo a mi grupo local para crecer? En fin, eh, creo que la oportunidad que se nos brinda es muy valiosa y hay que aprovecharla. Gracias. Sin duda, Amado. Y quiero aprovechar a, a bueno ver si nuestros participantes, para que sea dinámico y bueno puedan acercar sus comentarios o preguntas. Si quieren, yo dije en un principio que iba a ser al final. De, del encuentro, pero si quieren acercar algún comentario o pregunta de lo que venimos diciendo hasta ahora, son bienvenidos. O sea, doy un minutito. Veo que en el, en el QA y en el chat no hay preguntas, si no me equivoco. No sé, Sandra, si me podés apoyar en ese sentido, pero en el chat creo que no. No, hola Pau, por el momento no tenemos preguntas, sí, ni por el chat. Bien, los animo a que. A que, bueno, a que sea una interacción, que saquen dudas, que bueno si quieren hacer sus comentarios, si alguno va a estar por allí, eh, y bueno, siguiendo la línea de lo que venimos conversando, que son bienvenidos sus comentarios. Bien, acá voy viendo el chat a medida que voy hablando. Pero bueno, entonces los animo mientras tanto a que, a que vayan dejando eh, entonces sus preguntas. Frente a lo que venimos hablando, creo que es importante, eh, para, o sea, ya que es con una visión local, digamos detenernos un poquito en cómo lograr una, una buena participación de nuestra región en esta edición del IGF global. Eh, bueno Sabemos que se lleva a cabo en un lugar lejano, en Etiopía, existen grandes desafíos eh, de, eh, en lo que respecta a la participación eh, a la participación física de nuestra región por distancias, por costos, bueno, situación, recuperación post-pandemia y tantos otros factores, eh, pero a la vez el formato híbrido este que, que, que, venimos, eh, que venimos comentando permite participación, contribución y tener buenas discusiones. Entonces, le pregunto eh, Roberto, Alan, eh, a medida que vayan queriendo contestar. ¿Cuáles piensan que son los mecanismos o las oportunidades que tenemos como región para estar activos y para, para participar activamente de este Foro de Gobernanza de Internet Global, a pesar de, de las dificultades de la distancia o demás? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, quizás, y ya, bueno, una de las, de, las, de las cosas buenas que nos ha dejado de todas las malas, pero las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia ha sido esta enseñanza y, este, bueno, este aprendizaje en realidad de todos, ¿no? El, el poder participar en diferentes esta, espacios, diferentes eventos sin tener que trasladarlos. Y no ha sido diferencia el, el IGF, creo que ha hecho que la gente ya tenga la posibilidad se acostumbre, de hecho, a participar independientemente de la necesidad de los de los viajes físicos. Por supuesto que el encuentro físico tiene sus ventajas, tiene aspectos que son difíciles de reemplazar, pero el hecho, cuando uno tiene la intención de, de, de contribuir, de escuchar, de conocer, de aprender y en algún caso también de aportar con ideas, el, el hecho de tener estos canales y mecanismos es, es, es, es fundamental. Está abierto absolutamente para todos, no hay ninguna restricción. Algunas veces pensaba o piensa la gente que esto es un espacio cerrado, que está solamente para delegados de países, de alguna comunidad. No, está abierto absolutamente a todos los ciudadanos. Y lo único que hay que hacer es inscribirse en el sitio del de IGF, que es Inco Forum registrarse y ahí tienen todas las facilidades para poder participar en las diferentes sesiones que son muchas y que con seguridad van a ser del interés seguramente de quienes eh, realmente tengan la intención de asistir. Ahora, adelante, eh, sí. sí. Gracias. No, comparto totalmente con Roberto, ¿no? El, el formato híbrido y la posibilidad de conectarse virtualmente al IGF en realidad abre una ventana de oportunidad para los interesados y también para sembrar interés sobre diversos tópicos y temas que personas de distintos ámbitos puedan precisamente eh, desarrollar en ese mismo sentido. El, desde la región, creo que es importante que haya un conjunto o una cantidad significativa de miembros. Me parece que ahora la hay, si bien somos aproximadamente el 12% de de miembros de, de todo el MAG. Eh, me parece que es un, un, un punto sustancial en cuanto a, a tener presencia en la región. Naturalmente, los temas que se proponen interesan en el debate global, pero hay temas que interesan prioritariamente más que otros, dependiendo de la perspectiva que tenemos en el sur global, de la perspectiva que tenemos como latinoamericanos y de los retos que tenemos en cada uno de nuestros países. Eh, y naturalmente, están, en, están orientados a gestionar, a tratar problemas de alta complejidad. Y los problemas de alta complejidad se tienen que observar eh, a través de modelos de colaboración en la cual todos los, actores, todos los actores involucrados puedan participar activamente. Y creo que eso es lo que nosotros podemos promover a través de este preciso webinar, a través de distintos eh, IGFs locales, como el del de, eh, TAC IGF, como los IGF que se van a realizar, por ejemplo, en Perú, luego del IGF global o a continuación que viene el de Bolivia. Entonces, todos estos espacios abren, una, eh, abren nuevas puertas para tomar disposición y debate sobre temas relevantes. Gracias. Gracias, Alan. No sé, chicos, si quieren agregar algo más al respecto. Tenemos justo una preguntita en el QA que podemos ir, les puedo ir acercando. Se las leo, se las leo. Tenemos a Julián Latorre que dice, hola, quisiera preguntar si el foro de gobernanza de internet, te, si en el foro de gobernanza tendrán voz las redes comunitarias como bloque de discusión y cómo participar desde estos espacios comunitarios allí. Creo que va un poco de la mano con esto de cómo puede nuestra región estar activo en las discusiones. No sé si alguien se anima a contestarle. Como ya mencionaste, favor. Como ya mencionaste, Paula, eh, la, la estructura del programa, y tú lo decía también Bruna, está orientada hacia los aspectos que hoy en día más preocupan en el, en el ánimo de los, de, de los desarrolladores de política pública, de legisladores eh, sobre lo que es el rol de la alta de la tecnología y del internet en las sociedades. ¿no? Entonces estos estos tópicos, así como tú los enumeraste, eh, son realmente los que nos permiten ser la guía para entender de qué manera nos podemos involucrar en esas discusiones de tal forma que las conclusiones que se saquen de esas discusiones puedan ser parte de las memorias del evento, las cuales a su vez son escaladas a, a este comité de, de, de alto liderazgo, al, al enviado especial de tecnología y a, la, y a la Undesa que es finalmente la agencia que, que nos patrocina. Entonces en la medida en la que podamos tener posiciones concretas técnico, políticas sociales, académicas que nos interese llevar a esta tribuna para que sean tomadas en cuenta para que esta, este proceso de toma de decisión se dé, eh, o, o de formación de política pública se dé de una manera virtuosa en la dirección que estamos buscando eh, eh, eh, es como vamos a poder tener éxito y como región y como región pues efectivamente es muy importante y ahí me permite hacer el comercial del, del del tópico 5, que, eh, que es la parte de alta tecnología, en donde es muy diferente cómo eh, Asia, a, Asia continental, entiéndase China, entiéndase pues, todos los países asiáticos, o cualquiera de los, de los continentes, están en este momento eh, viendo cómo, cómo ellos perciben el uso de la inteligencia artificial, de los grandes datos, del manejo de pues, toda esta nueva tendencia de realidad virtual, etcétera, eh, hasta dónde eso tiene qué tipo de impacto y cómo es que el marco normativo ético nos puede permitir darle el cauce que queremos. Entonces, si tenemos alguna posición concreta de, desde el punto de vista de cómo estos grandes algoritmos de estas corporaciones o de, incluso de empresas que, que, que desarrollan aplicaciones deben tomar en cuenta la idiosincrasia, el perfil, la, la realidad social de Latinoamérica para que en este análisis de grandes datos que son los que alimentan los, los algoritmos del machine learning o del, o del lenguaje natural eh, sean tomados en cuenta para que efectivamente eh, la, la, la aplicación de estas herramientas pues, pueda... Tener ese equilibrio que todos buscamos, que no sea solamente el resultado de lo que los grandes datos de los países industrializados hoy en día proveen. Entonces, profundicemos en alguno de estos, de estos temas, veamos en cuál de los talleres podemos insertar nuestra discusión, veamos de qué manera, concretamente, qué postura es la que quisiéramos llevar ahí, la que nos preocupe, si la, la vigilancia, si, si el cibercrimen, si lo que sea. Eh, y esa misma posición eh, pueda ser escalada más adelante. Gracias. Excelente, Amado, excelente. Sin duda que sí. Eh, no sé si alguien más quedó en el camino, si no. Yo podría responder, Paula. Sí, claro, Alan, adelante. Eh, claro, el tema de redes comunitarias creo que es de, de gran interés, está emergiendo. Precisamente este interés en diversas áreas, no solamente de países en desarrollo, sino también en países que tienen cierta brecha, en países desarrollados que tienen una brecha que no han cubierto. En todo caso, no es un tema ajeno a las discusiones que, que se llevan a cabo, principalmente el tema de afectar a todas las personas y salvaguardar los derechos humanos. Entonces hay workshops que tratan de una forma más directa o menos directa el tema de invención y claramente es un punto de discusión muy importante y que precisamente que se dé en esos ámbitos de múltiples partes interesadas lo enriquece, de, en, no solamente para poner el tema, como decía al inicio, en la agenda pública, sino para construir evidencia sobre las distintas posibilidades que, tiene, eh, que tienen las redes comunitarias en eh, atender las brechas en los diversos países, particularmente los nuestros. Gracias. Roberto, que tienes la mano levantada. Gracias, Paulita. Y si me permites, voy a compartir eh, a manera de, de muestra qué es lo que pueden hacer quienes participen, quienes quieran ver eh, cuáles van a ser los temas que se discutan una vez que se inscriban en esta página que mencionaba intgovforum.org y se registren ahí van a tener acceso a los diferentes menús dentro de los cuales sobre todo van a encontrar todas las diferentes sesiones como están en esta lista y ingresando a una de ellas eh, por ejemplo, esta que muestra las, lo, lo que son los workshops, los, los talleres de los que son, son propuestos por la comunidad y que han sido elegidos como parte del proceso que explicaban los colegas anteriormente, van a encontrar la lista agrupada en estos cinco macro temas que hemos mencionado. La temática específica de redes comunitarias está justamente dentro de conectar a todas las personas y salvaguardar los derechos humanos. Y eh, así, muy rápidamente, podemos ver que, por ejemplo, hay una que dice eh, com, eh, redes comunitarias en el ámbito rural, en temas de electricidad e inclusión digital. Hay otras sobre eh, superar efectivamente las, los desafíos de los proyectos de redes comunitarias. Entonces, si uno abre este enlace, se encuentra con la sesión específicamente descrita y, por ejemplo, vamos a ver que acá hay una participación de, de, en alguna de estas hay alguna participación de nuestra región, de personas que están vinculadas, por ejemplo, hay lincejas de, de nuestra región de Argentina, entre otros colegas, que van a conversar sobre este tema. No hay un segmento específico de Latinoamérica, eh, simplemente son comunidades que se reúnen y proponen promueven o proponen temas de alguna manera. Entonces, claro, hay que ingresar y hay que revisar todas las sesiones para poder ver en cuáles estamos interesados de participar. Excelente, Roberto. Buenísimo verlo así para, bueno, ayuda a la imagen, para saber dónde acceder y, bueno, en base a, a, a los distintos intereses, estar atentos. Es igual al final del webinar hacemos como alguna recomendación de de cómo ordenarse con este mundo tan grande de sesiones que tiene el IGF, pero buenísimo que lo hayas visto. Eh, en el Q&A nos hacían hace un ratito un comentario sobre los procesos intersesionales, que lo quiero como anexar a lo que venimos conversando, y, y todos ustedes son súper activos en ese sentido. Eh, en, entre lo que son las reuniones anuales de, del Foro de Gobernanza de Internet Global, la comunidad trabaja en varias actividades ¿no? que luego llevan a, a esta reunión eh, con determinadas bueno, conversaciones ya avanzadas. Eh, lo, lo conocemos como el trabajo interseccional o entre sesiones, y eh, en lo que es el IGF específicamente, lo conocemos como Foros de Mejores Prácticas o Best Practice Forum, eh, las coaliciones dinámicas, las redes de políticas, eh, y bueno, esas son un poco la, la, las plataformas, los grupos eh, y, y las formas que tiene el IGF de hacer eh, y de llevar adelante este trabajo entre eh, reunión eh, anual. ¿no? Entonces, si quieren, les voy preguntando uno a uno, dado que, que, bueno, que todos juegan como un rol muy importante en este trabajo de que no sea solamente reunirse una vez al año, sino llevar adelante esfuerzos durante, durante el resto de, del tiempo. Y Roberto, no sé si, si puedo comenzar contigo, que sos tan activo en lo que son los grupos de, de NRIs, si nos quisieras eh, mencionar eh, cómo va a ser digamos eh, la participación de NRIs durante el IGF a nivel sesiones eh, y encuentros, cómo han trabajado y cómo bueno, se preparan para, de cara a la semana que viene. Gracias, querida Paula, por la pregunta. Yo quisiera ligarla además con la primera que eh, hacías en relación a los beneficios que trae el foro para todos los que asisten uh -huh. eh, y la manera de participar en este foro global. Y digo, quiero ligarla porque hay que poco a poco comenzar a entender que es fundamental el diálogo que iniciamos localmente para ser mucho más efectivo y más sencilla, además, y más natural la participación a nivel global, en este caso, en este IGF. Y eso supone, entonces, eh, identificar los espacios de diálogo que hay en nuestros países. Por suerte, la mayoría de los países tienen este tipo, lo que mencionabas al principio, llamadas iniciativas regionales, que localmente las conocemos como foros de gobernanza de Internet eh, nacionales, ¿no? que se hacen en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, y justamente ese es el primer punto donde, como miembros de la comunidad, de cualquiera de nuestros países en la región, tenemos que participar, interesarnos porque seguramente todos nosotros tenemos algo para comentar, algo para aportar. No es un espacio, poco a poco también vamos aprendiendo eso, no es un espacio en que vamos a escuchar a grandes expertos y hacemos preguntas. Es un espacio en el que creo todos tenemos algún tipo de visión, algún tipo de... Opinión respecto a los aspectos sobre los cuales se dialogan y es importantísimo poder hacer esos comentarios y, y plantearlos en estos espacios, porque la intención, y creo que ha sido eh, un importante paso en, este, en el marco del último Lucky Jefe, Paula, justamente la intención de poder reunir a quienes han ido organizando este tan importante espacio que es el aquí jefe, el comité de programa durante todos estos años y el trabajo que viene haciendo la red de foros de gobernanza en la región, eh, organizando sus foros principalmente, pero también buscando la forma de articularse. Entre paréntesis ha sido durante muchos años y ha sido también un cuestionamiento que nos hemos hecho eh, en el marco de nuestra participación en el foro, en el foro global, la falta de esta articulación, en, en no solamente en nuestra región, en los diferentes países, la articulación que debe existir entre los foros de gobernanza locales con el foro de gobernanza regional y a su vez desde este y también desde los foros nacionales hacia el foro mundial. Y creo que muchos de los actores que hemos, estado, o que hemos tenido la oportunidad de participar hemos sido aportando también en esa línea. Por eso creo que el resultado de lo que fue el, el, el, el último foro regional, el aquí jefe, eh, ha tenido esta esta este aporte. Creo que es un principio interesante para poder realizar y consolidar esta articulación porque solo de esa manera podemos identificar a ver cuáles son nuestros temas comunes, los que nos interesan como región, cuáles son aquellos diferentes que nos muestran cuál es el estado de evolución o desarrollo que tiene que ser diferente. Nosotros, no todos los países son iguales, pero es importante también visualizarlos. De modo que podamos hacer una articulación muy fuerte a la hora de plantear los temas en el contexto mundial. Todo esto arranca muy temprano en el año. Y por eso es importante que todos podamos comenzar a contribuir y dialogar desde el principio, a lo largo del año, como tú decías bien, en los foros de gobernanza que se establecen en cada país y en el espacio regional poder ir consolidando, articulando todas estas, estas voces y plantear quizás espacios mucho más efectivos, más, más participativos en forma de sesiones ya en lo que venga como foro mundial. Por eso es tan importante y por eso te decía eh, ligar estas dos preguntas, porque sin duda el trabajo que se hace en los países va a ser importante para lograr una influencia positiva ¿no? en el diálogo. Gracias, Paula. Sin duda, 100% Roberto, de acuerdo. Ahí, ahí yo, agregaría, sí, yo agregaría, Paula, que en lo que se refiere a las, al Best Practice Forum y a, lo, a las BPs eh, eh, y, y lo que se refiere a las eh, coaliciones o Dynamic Coalitions, eh, a mí me parece que el trabajo que está haciendo también ahí es muy interesante, eh, de, ojalá y, y los que participemos en el evento tengamos atención en ver cuáles son las conclusiones que los distintos grupos de, estos, eh, de, estos, de estas áreas eh, están abordando. En lo personal estoy en la, eh, en la coalición dedicada a salud digital y la verdad es que la relación que la capacidad de convocatoria y de relacionamiento que tiene esta coalición con respecto a los trabajos que están haciendo en la nacional de la salud en la unión internacional de telecomunicaciones en la eh, en, en la sociedad de internet etcétera eh, es es muy relevante y, y logra recuperar toda una serie de iniciativas que andan eh, digamos en diferentes instancias eh, incluida incluso la, la la UNICEF, eh, que, que andan, andan eh, digamos, eh, grupos interesados en, en, de manera un poco pulverizada, y estas coaliciones y estas best practices eh, logran de alguna manera concentrar esa información, concentrar esas tendencias, concentrar esos esfuerzos y tratar de ver de qué manera como grupo somos capaces de llevar también a la mesa una serie de conclusiones que puedan ser tomadas en cuenta para esto de, la de esta definición de políticas públicas que al final del día pues tiene que tocar base cada una de las dependencias de la ONU con eh, la secretaría y la secretaría coordinar que bueno lo que resulte de de estos distintos foros los que ya mencionó Roberto y los que ahora comento yo en el eh, en la dirección de de qué manera podemos lograr que tengan un, por, por lo menos ser considerados dentro de los documentos que se estudian para finalmente sacar las conclusiones dentro de esas asambleas generales donde los eh, representantes de, de los 192 países miembros de la ONU deciden. Gracias. Gracias, Amado. Sí, sin duda todo este trabajo, tanto de, bueno, de los grupos de trabajo, de las coaliciones dinámicas, los las foros de mejores prácticas, tienen, digamos, este objetivo. Que ustedes tan bien describieron. Eh, siguiendo, digamos, con, con, con lo activo que, que son desde, desde el MAG en, este, en estos trabajos interseccionales, le quería preguntar a Bruna, eh, que sé que ella está trabajando en lo que es la Policy Network de Internet Fragmentation, eh, fragmentación de Internet, y también está relacionada a, a, a eh, los best practice forums de género si nos quiere contar un poquito, eh, digamos, siguiendo esta línea de conversación de Roberto y de, y de Amado, eh, en qué consiste este trabajo brevemente y si tiene algún resultado que quiera compartir con nosotros de, del trabajo realizado hasta ahora en este periodo intercesional? Claro, um, gracias Paula. Sí, muchas Así gracias sí. Paula. Creo que antes de empezar a entrar en el tema, o sea, en los temas específicamente, cabe decir que todos los foros de buenas prácticas como las coaliciones de, de dinámicas, también se, la comunidad puede proponer nuevos temas. En la primera reunión del MAC es cuando decidimos cuáles serán los temas de trabajo entre secciones del IGF. Entonces, es muy importante que si ustedes entienden que hubo una pregunta sobre las redes comunitarias, si la comunidad entiende así, y si hay interés de proponer eh, una coalición, una coalición o, o, o algo en ese sentido sobre un tema específico, es válido dejar esa puerta abierta para que entonces puedan contactarse con la, el secretariado, con nosotros, los miembros del MAC, para que nosotros también podamos ayudar a proponer nuevos temas en el, para el trabajo entre secciones. Ya hablando sobre la red de... Eh, políticas de fragmentación de Internet es uno de los ejemplos de una propuesta que surge de la comunidad, entonces fue una iniciativa muy sectorial, una coalición entre sociedad civil, sectores privados y comunidad técnica, para llamar la atención hacia los casos donde los aspectos técnicos de políticas públicas, legales o reg regulatorios pueden proponer riesgos o presentar riesgos a la red eh, interconectada con que, que tanto defendemos y con, con quien tanto trabajo, con que con la cual tanto trabajamos entonces la red de políticas de fragmentación surgió y ha trabajado desde el principio del año a través de un grupo multisectorial que también, y también tiene llamados abiertos para la comunidad de IGF para sus listas entonces a lo largo del año hicimos tres webinars sobre fragmentación con grandes expertos del área, gente que ha trabajado sobre esto durante mucho tiempo. Ahora ya más cerca del IGF llegamos a una especie de estructura, un documento, un marco de discusión, un documento que eh, es, será objeto de discusión durante el IGF de la semana que viene. Y va a servir como una guía para estructuras de fragmentación de Internet en todo el mundo. Y en esa sesión queremos traer, llevar el documento probar el documento para eh, colocarlo a prueba para que sea discutido entre todos. Esa sesión será el miércoles 30 a las 6.30 de la mañana en el horario UTC. Estoy un poco perdida en el, los, los horarios, entonces mejor decir siempre y UTC y hacer la conversión. Bueno, otro de los esfuerzos entre secciones en el que me, en donde estoy involucrada es el de buenas prácticas sobre géneros y derechos digitales y este año el BPF Gender está mirando hacia el, el impacto de las regula, regla, regulaciones a través del de lentes de género y el objetivo es generar conversaciones sobre cómo se puede hacer regulaciones con objetivas pero que terminan afectando eh, mujeres que también existen en el mundo y, otros, y otras personas que existen en el mundo online. Entonces, este eh, trabaja de una forma un poco distinta. Tenemos que presentar un draft de un, de un informe para guiar la discusión y ese, guiar esa sesión del IGF. Nosotros ya lo tenemos visto puedo ponerlo acá en el chat. Pero entonces el último día del EGF, 2 de diciembre, eh, durante la mañana, al final de la mañana tendremos esta sesión de, de género, que, va, que será a las 10.45 UTC. Eh, capaz que es la, la mitad de la tarde en Etiopía. Porque estando por todos lados para agendarnos todas las sesiones. Al final igual repasamos alguna recomendación que tengamos cada uno para, para sesiones, pero buenísimo que ya nos diste algo de info. Sigo con Karina, eh, nos quedan unos 15-20 minutitos, así que si quieren eh, terminamos, que me parece muy importante que cada uno pueda, digamos, contarnos su trabajo eh, en, en, en lo que son los periodos interseccionales. y Karina justamente está en el en el Best Practice Forum de Ciberseguridad. Entonces, si nos quieres contar, Karina, cómo se organizan, qué investigaciones han, han realizado en torno al tema o, bueno, lo que quieras acercarnos eh, en la línea que, que venimos comentando. Ok, gracias, Pau. Bueno, en el chat ahí yo les pegué más o menos cuáles son todos los historiales desde el 2018 hasta el año de hoy. Venimos investigando y venimos compartiendo entre todos trabajos. Más o menos la metodología es que te suscribas. ¿Sí? que te interese el tema de ciberseguridad, y entre todos vamos debatiendo cuáles son los temas, se propone al MACMember, el MACMember aprueba el tema que se va a tratar de ciberseguridad, y durante todo el año se va tratando con distintas reuniones. Por ejemplo, les comento más o menos brevemente qué es lo que vinimos tratando desde el 2018, por eso como decía Amado, como decía Bruno y Roberto, que se empieza desde el principio del año y cuando es el final del año, el IGF se muestra todo el trabajo que se hizo durante el año en nuestra reunión anual. Durante el 2018 hicimos un documento, una investigación que trataba sobre cultura, normas y valores de ciberseguridad. Se respondían una serie de preguntas relacionadas a esto y después es donde se hizo una llamada para que todos compartan su visión desde esa perspectiva de esas preguntas que se hacían. En 2019 exploramos las mejores prácticas en relación de las, de las recientes iniciativas relacionadas con ciberseguridad. Pero los puntos más importantes fueron que exploramos las seis normas críticas de la estabilidad cibernética del Grupo de Expertos Gubernamentales y del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la ONU, entre otros 25 acuerdos internacionales de ciberseguridad, que está ahí en el link donde yo les puse 2019. En el 2020 tuvo dos partes... Este, era sobre formulación de políticas de ciberseguridad y qué se puede aprender sobre los principios normativos de gobernanza internacional. Y la segunda parte, en las mejoras prácticas en relación de los acuerdos internacionales de ciberseguridad. O sea que retomamos el tema del año anterior. Sí, todo va correlacionado, concadenado y mejorando en un nivel de madurez. En el 2021 eh, hicimos un análisis sobre el uso de normas para fomentar confianza aplicado a la ciberseguridad. Y en el 2022 está dividido en dos partes. Eh, tiene un mapeo de acuerdos de normas cibernéticas internacionales, eh, la exploración de eventos históricos de ciberseguridad, y después hay otro documento, de este último, del 2022, pueden bajar el PDF que está en borrador y pueden hacer sus aportes. Esta es una invitación para que nosotros hagamos el aporte. Este, ¿Qué dice? Destrucción de mitos, ciberdelincuencia versus ciberseguridad. Así que, ¿cómo pueden participar? Suscribiéndose, participando en los meetings, aportando, colaborando, haciendo investigación sobre cada una de las normas. Después, cada uno recibe qué norma dijo que quiere aplicar e investigar. Entonces, hacen análisis de qué se trata en esa norma, por ejemplo, en el Acuerdo de París qué se trata sobre ciberdelincuencia, qué se trata sobre gestión de incidentes, qué se trata específicamente sobre cada cosa, y después se hace el informe de investigación. Esa es la forma de participar, y es, la experiencia es genial. Eh, se tiene la oportunidad de participar con investigadores de todo el mundo sobre temas internacionales y gobernanza de internet. A mí que me gusta la ciberseguridad, para mí es un más, más, más. Este, pero sí, los que quieran participar están todos invitados. Excelente, Cari. Sí, súper importante resaltar eso, ¿no? Que son espacios abiertos y que cuanto más interesados puedan aportar al trabajo, mucho más enriquecedor. Eh, y bueno, y Alan, me queda Alan que él integra la Policy Network de, de Acceso Significativo. Eh, si nos querés contar, Alan, cómo ha sido el trabajo en este tiempo y en preparación para la semana que viene. Sí, por supuesto, Paula. Eh, me gustaría iniciar diciendo que como MAP members tenemos también distintas funciones en los ámbitos locales eh, en los cuales desarrollamos nuestras actividades. Entonces parte de estas también es promover, por ejemplo, enlaces eh, con tomadores de decisiones, con autoridades, con diversas organizaciones que pueden precisamente tomar eh, interés en los temas, involucrarse y participar activamente en, en los procesos. En el caso particular de... Eh, el Policy Network eh, o Miniful Access en eh, acceso significativo, lo que se tiene es un grupo de expertos que, eh, digamos, tienen mucho prestigio, entre ellos está naturalmente Roberto, eh, estamos muy bien representados por esa parte, y eh, lo que se hace es tener una discusión sobre diversos aspectos, principalmente con tres sí, áreas, la de conectividad, que involucra la infraestructura, los modelos de negocios. Y, y demás aspectos, pero no solamente el de conectividad, sino desde una vista holística, el área de inclusión digital, que tiene, digamos, como dos tópicos: el de accesibilidad, por una parte, y no menor, el, multilinguarismo o, o el multilingüismo, que es un tema principalmente importante, sobre todo en países cuando se, donde se tienen eh, diversos eh, y, y lenguas y. E idiomas. Entonces, eh, la tercera área es la de desarrollo de capacidades. Está vinculada con el entrenamiento de habilidades técnicas y demás. Entonces, como se aprecia, se tiene una mirada holística sobre un problema naturalmente eh, complejo y eh, lo que se tiene trabajado en este año es una documentación, una sistematización de prácticas sobre modelos de conectividad que han permitido en diversas zonas o países que las personas no conectadas, pues ahora lo estén. También, eh, digamos, es, es relevante ese trabajo porque, y también como decía al inicio, permite construir evidencia sobre la cual tomar decisiones. Y es parte de nuestro rol que esta evidencia esté disponible para que luego se tomen decisiones en, en nuestros países, en nuestra región, naturalmente. Entonces, bueno... Como miembro, eh, lo que también principalmente he hecho es presentar este, estas llamadas a Scholar for Inputs, en inglés es, digamos, estas llamadas a que se puedan tener participación local y de parte de Perú, pues han participado, entiendo que existen también, digamos, esta documentación es a nivel global y justamente va a ser súper útil para entender cómo es que otros modelos, alternativos a los que, digamos, tenemos en la actualidad, pues pueden ser aplicados, demuestran ser sostenibles y nos brindan la oportunidad de que personas eh, estén conectadas hoy. Eso es, gracias. Excelente, Alan. Buenísimo, chicos. Bueno, creo que, que quedó reflejado todo, toda la, la importancia ¿no? de, este, de este trabajo. Eh, dado el tiempo y que nos quedan unos 10 minutitos, eh, invito mientras tanto a quienes han estado al firme acompañándonos en el webinar, que si quieren eh, hacer alguna consultita y aprovechar estos últimos 10 minutos que, que tenemos aquí a, al, al equipo de panelistas, lo aprovechen y eh, en ese ratito que les doy para que se animen a hacer algún comentario o pregunta, vamos cerrando si les parece chicos. Eh, con algo eh, simple como recomendaciones básicas, eh, si quieren, así eh, fáciles para, bueno, para el objetivo del webinar, que es aprovechar el IGF 2022 eh, de la mejor forma. O sea, alguna recomendación tanto de, desde registrarse como algo tan básico, si quieren nombrar alguna sesión en particular que quieran invitar, eh, les doy el espacio a cada uno de ustedes para estar ir cerrando de esa manera. Bruna, sí, o Amado, sí, sí. Perdón, sí adelante. No, adelante, Bruna, adelante, Bruna, por aquí. Puedo empezar yo. Creo que lo más importante es pensar que además de los paneles y las sesiones, los workshops o talleres, también IGF es un espacio para crear una red de contactos. Entonces la parte de networking, de conversar con los especialistas, buscar contacto con los especialistas y personas que participan en los debates es muy importante. Yo cada vez más eh, me parece que ese momento de poder conocer especialistas de todo el mundo que trabajan en temas vinculados a las áreas con las que trabajamos es todavía más importante que los propios paneles o aquel recorte sobre un tema que, que gran tema que nosotros vemos en los paneles. Entonces creo que estando eh, presencialmente o en línea la, en la comunidad de la comunidad de gobernanza de Internet es muy abierta en términos generales. Entonces si hay alguien que les interesa un tema que les interesa un, un panelista que tiene una perspectiva nueva o algún tema sobre algo sobre un tema que, que ustedes trabajan. Busquen entrar en contacto con esas personas. La mayoría va a contestar la red de, de gobernanza. Es bastante responsiva y un algo que me gustaría llamar la atención de una sesión específica, que es la que trata de fragmentación. En la parte de la sesión de fragmentación, vamos a tener representantes de todo el mundo, pero también está Kim Roy, que es el enviado de tecnología de la, de la ONU estar en la, en la sesión para discutir cómo evitar la fragmentación de Internet. Y esto es el segundo día, es decir, el miércoles de mañana, enseguida después de la sesión de PNF. Todos estaremos ahí. ¿Quién quiere seguir con alguna recomendación básica? Pues mira, Paula, yo lo que diría es eh, para todos aquellos que tengan interés en saber eh, o poder eh, escuchar por lo menos eh, incluso de, tal vez contactar a gente como uno de los arquitectos de internet, como Vincer o, o uno de los directivos de, de la organización de la industria de TI Europea Digital Europe, o quien quiera conocer cuáles han sido las experiencias de algunos de los líderes políticos en, en Taiwán, en Corea, que han... Eh, empujado mucho todo este eh, despegue de tanto de hardware como de software. Eh, busquen en los, por lo menos en los eh, encabezados de los participantes de los, de los workshops, quienes están ahí, como para que puedan ver de qué manera eh, se involucren y escuchen esas opiniones. Yo creo que es el solo contacto con todo ese grupo de gente eh, aporta mucho valor y se aprende mucho de ellos. Así que los animo a, a que no solamente vean el título del workshop, sino que vean también los participantes y puedan escuchar algunas de sus opiniones y participar en las discusiones. Gracias. Excelente. ¿Tari? Eh, bueno, yo los invito a que se registren y a que se agenden. ¿Qué quieren? Que pueden hacer un filtro sobre los temas que les interesan. Se pueden bajar la agenda que es dinámica y, y les manda un aviso para que, para que no se pierdan ninguna sesión. Y desde mí, bueno, no soy no innovo porque estoy en parte de ciberseguridad. Así que para mí son muy importantes los temas de ciberseguridad y de cuidar sus datos privados. Sí y de cuidar un poco toda esta nueva dinámica social que tenemos con Internet. Eh, esa es mi recomendación. Excelente. Querido Roberto, Alan, si ¿sí quieren sumar algo más. Sí, eh, bueno, hay que tomar en cuenta que como nos pasa a veces con el Mundial, dependiendo de dónde es la región, o hay que levantarse muy temprano, hay que acostarse <risa> muy tarde. ¿no? Acaba tocar... Sí lamentablemente participar en sesiones en la madrugada desde la región. Así sí. que en función de los temas, pues no va a quedar otra. Vale la pena, eh, quiero reiterar este consejo de Karina, porque la ventaja que tiene no necesaria, no solamente quiero decir la herramienta interactiva, sino la posibilidad de eh, cargar a su calendario, por ejemplo, de Google, si es el que más usan, cargar la sesión, entonces van a tener en una herramienta que es familiar para ustedes, así que les va a oportunamente a, a indicar cuándo es la sesión y además van a tener un par de días antes van a tener se supone que dentro de los próximos días esperemos todos van a tener el, el enlace del zoom los enlaces son personalizados por eso es importante también estar atentos a los registros ¿no? y la última recomendación que puedo hacer es que participen ampliamente la gente Hoy ya no, normalmente ya no, ya no eh, solamente quiere hacer preguntas, sino también quiere participar. Y todos tienen derecho siempre respetando el tiempito, haciendo un comentario rápido, pero participen brindando la opinión en cualquiera de las acciones en las que puedan asistir. Eso. 100% de acuerdo, animarse a participar. Bueno, Paula, de mi parte creo que, sí, creo que mis colegas lo han dicho todo. Yo más bien he tomado nota de sus recomendaciones. Sí, y, tal cual. Y lo que sí me gustaría destacar es que, eh, digamos, en vista de que el viaje es tan lejano y muchos por primera vez vamos a estar en África, me parece muy positivo que se hayan creado, por ejemplo, grupos de WhatsApp donde se pueda compartir información. Y estas iniciativas son muy importantes para que podamos, digamos, ir con mucha confianza a lograr los objetivos que nos proponemos en, en esta semana de, del IGF. Gracias. Sí. Buenísimo, sí, bueno, creo que con estas recomendaciones yo tampoco tengo demasiado para sumar, ya lo han dicho todo, pero que revisen la página del IGF con tranquilidad, que puedan identificar las sesiones, los tipos de sesiones, bueno, sus temas de interés como para que puedan sortear esa semana tan intensa y tantas sesiones en base a sus intereses. También, eh, bueno, quienes vamos a estar eh, remotos, tener en cuenta eh, los horarios, los calendarios. Así que eh, esperemos que estas recomendaciones les sean útiles a todos. Y bueno, veo, voy a revisar aquí, chat, si tenemos algo más. Bueno, estuvieron un poco tímidos en lo que es los comentarios y las preguntas, pero... Les agradecemos muchísimo a los asistentes por habernos acompañado. También eh, quiero decir que este webinar va a quedar grabado, o sea que para quienes no pudieron acompañarnos, esta información, que, que yo creo que es muy valiosa, la van a poder eh, consultar nada más en, en unos días, va, va que, lo vamos a difundir por las redes, así que van a poder acceder a ello. Y bueno, agradecerles muchísimo a mis colegas del MAG, a Karina, a Roberto, a Bruna... A Alan y Amado, muchísimas gracias por este espacio de, de conversación, por hacerse el ratito. Y buen viaje a quienes estén presencial. Y eh, bueno, buena semana para todos durante el IGF Global que nos encontremos allí. Gracias a todos. Gracias a ti, Paula. Gracias a ti. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Gracias gracias, nos vemos. Gusto Adiós. Sí. Que pasen muy bien. Gracias. Les agradecemos a todos. Gracias. Bye.